Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world, and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked. But I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down. Into the unknown depths below. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal en donde vamos a seguir jugando The Binding of Isaac Rebirth. Esta es la tercera parte y aquí arriba les estará apareciendo la primera parte y la segunda parte en una lista de reproducción para que vayan a verlas para entender bien este capítulo. Bueno, sin más decir, ¡vamos con el video! Bueno, esta vez digamos que no me fue muy bien en las anteriores partidas. Digamos que lo puse en difícil por accidentar las dos. Y realmente me suicidé las dos veces, Lazarus. Bueno, al menos no voy a cometer el mismo error. Uh, ¿Qué es esto? X-Ray, puedo ver todo. Ok, puedo ver todo. Aunque tengo... Ah, mira... Me reveló una sala del. Uh. Esto es bueno, eh. Esto es bueno que me revele las cosas secretas. Uh, no manches, otra vez. Otra cosa secreta. Muere. Muere. Oye, como que tengo una vida extra, ¿no? Esta vez tengo una vida extra. Por alguna razón tengo una vida extra. Un cofre de demonio. Nada raro. Nada fuera de lo normal. Y aquí debe estar la sala de. Uh, aquí me puedo agarrar. El corazoncito. Y este va un poquito más lento, pero seguro. A ver. Una carta. El emperador. Rétame. Ok. Creo que no la voy a utilizar en este piso, por si acaso. Lo voy a utilizar en el último, si es que puedo y no voy a recibir daño para desbloquear a Samsung. Que va a ser el objetivo de este video. Desbloquear a Samsung. No me jodas el este, eh. Malita abeja de... Oh, espera aquí dice abeja o como se dice no. es una abeja o... o es una avispa es una abeja o es una avispa nada aquí ok Voy a la sala de... la de... del monstruo del jefe final fami este no lo había visto ¿eh? este no lo había visto ah, a matar su propio compañero que mongolo Deja Maldita porquería Inbocados. Inbocados. Muerte. Mátalo a tu propio amigo Mata a tu propio amigo Ahí está, estoy a punto de matarlo Me dio esta cosa rara y voy a explotar esto Muere Tengo un corazón extra, ok Tengo una vida extra por si acaso puedo Por si acaso me llegan a hacer daño Entonces Esto no lo puedo agarrar porque no tengo la vida A la mitad uy, uy, no, las mierdas Las mierdas con cuidado porque si no me la cagan. <ríe> a ver. Nada por aquí. Tengo una llave para lanzar Uh, qué bien. No. Con cuidado, cope, que si no te matan... Que si no te hacen daño y la cagas. Igual que en todos tus videos. Pero esta vez no la voy a cagar. Esta vez lo voy a lograr. Uh, mira. Push. Persecutor. ¿Qué es esto? Pues no sé, pero. Quiero que ya no me interese. Si sí, hay una sala peligrosa o algo así, que crea que. Adiós, Dingo. Ok, Dingo. Uh, what the fuck? ¿qué es esta porquería que tengo? ¿Qué es esa porquería que tengo? ¿Qué hace? Ve allá, porquería. Mátalo, asesínalo. Uy, por poco. Uy. Oye, lancé una. Una cosa rara, eh. Listo, lo maté. Listo, lo maté. A ver, me voy a la sala del demonio y ahorita voy a agarrar eso. No, pues. Qué oferta. No, no, no, no. no. Las arañitas, las arañitas. Que ahora sí que a Sansón. Si sí, es que pasó ya. Si sí, es que pasó ya, desbloquea a Sansón muere fuego maldito. Bombas. Vaya porquería. Y nada, no me dio nada el, de este. Y el corazón no me apetece mucho. Pero bueno, me hubiera gustado más daño. Pero bueno, no me tengo que quejar. Por lo menos me dieron algo. Me voy ya de una vez. Ya desbloqueé a Samsung. Desbloqueaste a Samsung. Listo. Ahora sí puedo entrar a la de estas. Ah, mira qué bien. No. no me vas a dar no me no me vas a dar listo me agarro el este y aquí tenemos una bomba tron no no no no no no no no es no. No, no, no, no, no, no. No. la cosa que tengo los está matando solos la cosa que tengo los está matando solos flat penny wealth of ants world okay. Me sirve Pero no me dio nada interesante más que la vida Na, Ya tengo mucha vida Ya tengo mucha vida Esta partida va por un buen camino A menos de que me dejen sin daño Ahí ya sería un fail muy grande Listo No manches me hice daño yo mismo Vaya porquería Me hice daño yo mismo Ahí está Ahora queda uno, ¿qué es este? Ve, cosa rara que tengo que succiona sangre, es una sanguijuela, ¿no? Listo, ve, mata a tus compañeros opuestos, mátalo, cómelo. Ahí está. Y este tiene obesidad, mátalo una vez, no, acaba con su sufrimiento. Listo, tengo una llave, qué bien. Y esto no me lo llevo, por si acaso, porque esto me da lágrimas que... Como si se dice que atraviesan a los enemigos. Así que creo que es más servible eso que, que lo que no sé qué hace. Uy, estamos... Uy, no, no. Cosa rara, mátalos. Aunque creo que son fáciles ya. Sí, me recupera vida cada vez que, que va. Que mata a uno. Que le succiona la sangre. Está muere. ¿Dónde estará la maldita sala de oro? ¿Dónde estará? ¿Dónde se encontrará? Porque realmente me apetecería Ay, no. Ay, no. También moscas Está poco a poco Listo, esto la debo de quitar porque si no me van a hacer daño sí o sí A ver, con cuidado que no quiero que me haga daño la mosca esa Listo, esa no creo que la tenga que matar. La voy a dejar viva. Si no hay que matar, ¿para qué matarla? Si no está. Si está feliz, no me está haciendo nada. No lo voy a abrir por las... Oh, vaya porquería. Entonces, araña las odio. Las araña las odio en el juego. Te odio. Muere. Cómetelas. Ahí está. Ahora sí puedo agarrar en cofre A ver qué me digas. Hmm. Una goopy hat. Reusable hip. Ah, entonces me da tres. Bo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué comino es eso? Pero mi, mi de esta no las alcanza. No las alcanza. Ahí está. Uno muerto por mi de esta. Y... Ahora me falta este. Que ya lo mató la de esta. Que tengo. Pobre mosca. La tengo que matar sí o sí. Uy, shit. Como que son muchos, ¿no? Como que son cuatro, pero a mí se me hacen muchos, demasiados. Esta muere, muere tú también. Tú muere también y ahora solamente queda ese. Y aquí tengo las alas. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Son demasiado, es demasiadas cosas. Son, son demasiados corazones. Uy, uy, uy. Ese era especial, ¿no? Con cuidado No hay que seguir impacientes Y todo con calma Que si no me matan A ver, esto lo vimos de nuevo Esto otra vez Que hace las bolas protegidas Esto me sirve mucho Pero ahora tengo muy poco rango Si, sí, tengo ahora muy poco rango Y no me sirve de mucho Que tenga poco rango No vaya porquería va a saltar y son como tres cosas las que hace este salta y viene por mí Ok voy a directamente viene por mí pero pero debo estar en constante movimiento si no quiero que me dé me está haciendo la sucia ahí está muere porquería ahí está muerto y la sala del demonio y más vida No puede ser Y no, no, esto no me sirve Encontré Cosa y pretty fly Ok, pretty fly me sirve Pero lo demás de verdad De verdad me tienes que dar esta porquería No me puedes dar algo Siquieramente un poquito mejor A ver Nada. Ok, ya no tengo corazones azules. Qué bien. No. Ya tengo un party fly que me protege el daño, aunque sea un poco. Y tengo una cosa que cuando mata a un a un enemigo me recupera vida, así que es bueno. No, no me vas a dar. No me vas a dar. No me vas a dar. Cosa, mátalas. Mátalos. ¡Asesínalos! ¡No tengas piedad! Ahí está ¿Qué ves dos? Ok Esto voy a jugar un poco Eso dámelo ¡Oh! ¡Otra vez lo recuperé! Pero ahora tengo una mierda en la cabeza Ahora me van a dar un montón de moscas Aunque ahora que lo pienso creo que, Creo que esto no era lo que me daba moscas No, esto no era lo que me daba moscas Esto no me da moscas al golpe Vaya porquería Aunque ya no sé ni qué hace esta cosa Muere ya Muere Listo Vamos a tener este Y no Estas cosas son malas Estas cosas son, son terribles Casi me da una Lemon Party Ok, este me sirve ¡Mueran porquerías! No, no, no No, no, no, le, no los quise matar Ese se suicidó ya no quería vivir A ver Pero, ¿por qué? Telepatía para tontos Es decir, me estás diciendo tonto Y es del principio Pero creo que hace que las Sí, hace lo que exactamente creía Creo que me sirve más esto Que lo que tenía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 no sé qué es eso. Pero mejor no lo agarro. Fate of Bible Track. Ok, me lo llevo porque no sé qué hace. ¿Y esto es? Un montón Pues lo agarro porque sí, pero no me lo voy a llevar. Porque creo que es mejor la Biblia. porquería. Uy. Recupera vida, cosa rara. Listo. Ay, no manches, ahí hago un infinito, una recuperadera infinita de vida con estos. Aunque creo que no es muy servible, que digamos eso. Ay, no, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto. Son difíciles los esqueletos. Como que estas se mueven muy lento, ¿no? Como que se mueven más lento de lo normal. Yo recordaba que estas cosas se movían bien rápido. Burdi, me llevo esto rápido Esto lo tengo que matar Creo que hace más daño mi bolita que yo mismo Más vida Tienes que estar más vida aún. No puede ser, pues. ¿Cuánta vida voy a tener? ¿Cuánta maldita vida voy a tener? Necrópolis 1. ¿Cuánta vida voy a tener que tener para que me den algo bueno? Oh, no, no. ¿What the fuck? Esas cosas debo voy de a matar primero. En el corazón este. ¡Las odio! Mátala, mi cosa rara. Mi cosa rara tú puedes. Ahí está, los maté. Uy No, no, no, no. no. Te ¡Tienes que estar jodiendo! ¡Voces! No, no, no. Yo, yo, yo me vuelvo, adiós. Adiós, yo no pienso estar aquí y gastarme vidas así como así. Sobre todo cuando no tengo corazones buenos. No, no. Adiós, no, no, no, no puede ser otra vez. Gastando bombas sin sentido. No me digas que se van a convertir en esqueletos, ¿no? Sí, se convierten en esqueletos, pero recupérame vida, por favor, gusanito. Recupéramela, listo. Ahí está. Ese se convertía en moscas, las cuales se destruyeron rápido. También ese. A ver, toque. Bad threat. Me tienes que estar jodido. Lo oh, odio. Corre, no, no, no, no pienso, estar, no pienso estar ahí Creo que me gusta más esta sala Que es un mini boss A que la sala que estaba viendo del corazón me Recupera mi vida, cosa rara A ver Tengo poca vida Sí, tengo muy poca vida Recupera mi vida Ahí está, me quedo así Mientras las cosas mías me recupera vida o Sala secreta y me da una bomba y Uh -huh. Ay, no, otra vez. Al menos me recupera vida. Ay, no. Recupera mi vida con araña. Recupérame vida. No. Esta la debo matar, sí, sí. Oye, porquería. Ahí está. Pero no era tan difícil, ¿sabes? A ver, hay que calmarnos y hay que pensar las cosas. Ya tengo toda la vida. ¿Qué es lo bueno? Que ya tengo toda la maldita vida. ¿Y qué es esto? yo me voy a la Biblia. Creo que es mejor. A menos de que la esté cagando. Igual que sí. ¡Ya muéranse porquerías! Ahí está. todos muertos. Me... Yo voy a la sala secreta. A ver, ¿esto que es? Encontré pilas me tienes que estar jodiendo. Bat trip, lemon party y pobreza. Lemon party o bat trip. Creo que es mejor Lemon Party por mucho, no quiere. Y ahora voy más lento que nada. Ah, tienda. Muere ya malita de una vez. Bueno, me quedé sin tienda. Ah no, aún tengo una tienda. Aún tengo una tienda y tengo posibilidad de recuperarme. Tengo posibilidad de recuperarme si me dan daño Y una sala del demonio con cosas No, con porquerías, ¿sabes? A ver, la sala del boss está aquí Está aquí, está por aquí Ya de una vez, ya utilizo el libro Que para eso lo tengo, ¿no? Ay no, las arañas, las arañas Viene una por mí, a ver Muere ya de una vez, la cosa que tengo no les está haciendo nada. Por lo menos... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Esto no. Esto no. Esto no. Prefiero la sala de arriba. Otra vez lo voy a tener que hacer. Ahí eh. está. Lo vivido. Todo lo destruyo de una maldita vez. Me recupera vida el gusano. Y listo, tengo un corazón nuevo Llaves mm. No tengo llaves, es lo malo No pienso Muere Gracias <ríe> Me volvió todo No pienso ir a la sala es... Tal vez el boss está allá Pero no pienso volver a esa sala Si ya vimos que está lleno de muerte ¿Para qué ir otra vez? Hoy no, hoy no, hoy no Hoy no Gusano, mátalos. Casi me da el el, bueno, el que tiene todo. El que tiene todo me da y me mata. No. Gusano, diviértate, mátalos. Uy, casi me da otra vez. No. Oye, ¿cómo es que me hacen uno de daño? Si no son especiales, ¿por qué me hacen uno de daño? Si lo tengo normal, no en difícil. Ahí está, muertos todos, sí, no sé qué es eso, así que no me importa. Yo no vuelvo aquí. Aquí está la sala de oro, por lo menos. Esto no lo veo tan difícil realmente. Pero se me están juntando y ya son muchos, ¿no? Como que... ¡No, Muéranse porquerías! Ahí está, mi gusano me recupera toda la vida que perdí Ahí está ¿Qué es esto? Spider Baby, Speeder Revenge ¿Qué? Eh, ¿Qué? Okay. Eh, okay. eh, ¿Alguien me puede explicar qué agarré? ¡Aquí está la sala del boss, al fin! Creo que es más difícil las salas que la misma sala del boss por esas cosas porquerías que tienen un corazón... Y debo de matarlos primero el corazón. Ah, ahí hay una roca con cruz. Me la llevo, la compro. A ver, tengo... Ay no, porquería, porquería. No me des, ahí está. Me llevo la sala de... La, el corazón. Mega, mega. Ok. Tengo dos corazones extra. Ok, vamos. Sabía que esta porquería iba a salir... No puede ser, me tienes que estar jodiendo Pero al menos no es tan difícil como las otras Tú, cosa rara que tengo Atácalo Ataca al maldito corazón Atácala, ataca esa cosa Cosa rara que tengo Espera, los corazones rojos te quitan da uno completo. Entonces son mejores los azules y los negros. Y ya. A ver. Necesito daño. Necesito daño. Y más disparo. ¿Sabes? No necesito las malditas máscaras. Yo puedo vivir sin ellas. Puedo... Estar vivo sin ellas De hecho creo que es mejor que no me aparezcan Pero necesito daño Necesito daño No necesito vida, necesito daño Ni No necesito suerte ni nada de eso Yo necesito daño Daño, ¿sabes? Daño daño no es tan difícil de conseguir Y me están dando pura vida Nada Nada por aquí Y el demonio no me va a dar nada Necesito daño, ¿sabes? Aquí, aquí uso el telepete. Uh, ahí está uno muerto por accidente, pero lo maté. Y aquí abrieron una bomba pues, para abrir la sala esta, pero ya la tengo. Battery, no pienso tomarlo. Rar Wizard. Pubertad. Me iba a battery para tener algo. Pero ahora disparo sola. No, no, no. Esto lo debo de matar sí o sí, lo malo. Es lo malo que sí lo debo de matar sí o sí. Ya disparo normal. Todos están allá. No. no. Porquería las odio. Porque no se pueden matar más que el maldito corazón. Estas porquerías son lo peor, ¿sabes? No puede ser, no me digas que voy a morir aquí, ¿no? No puede ser, se llenó de arañas Ahí, mata a uno Mata a dos Mata a tres Mata a cuatro. Tengo... ¡No puede ser! ¡No puede ser, de verdad! No me están dando nada. Arañas, ataquen. Ataquen, arañas, porquería. Ahí está. Aunque no sé por qué salió tanta araña. Oh, estas cosas, estas cosas. No, no, no, no. Estas cosas, estas cosas. Son débiles, pero lanzan para todos lados. Necesito esto, sí o sí monedas, esto pues me sirve para recuperar vida si es que no se suicida antes ahí está, vamos vida ay mira un corazón negro, mira un corazón negro, gracias pubertad, me la tomo, por qué no más monedas, un corazón más monedas, más monedas nada nada nada un corazón raro no. nada, nada nada nada nada nada nada nada nada más que bombas Yo me gasté todo el dinero y aquí te está la tienda al lado ¿por qué no entré me llevo esto B-Wordis, parálisis gracias Gracias por no darme algo malo Y esto lo voy a explotar Aunque me sirve de mucho realmente Nada doble bomba, gracias Gracias, muchas gracias Sala del De Secreto, bueno Algo bueno, <ríe> decir verdad Algo que no implica no darme daño No hacerme daño Ahí está, me voy a la sala de Del secreto Vida, no moscas Vaya porquería a ver, si estoy muy renuente y todo eso significa de que no me... Ay no, ay no, ay no, ay no, mueran ya, mueran ya, mueran ya. Mueran ya. Sí, denme moscas, denme moscas, creo que se me sirve más que me den moscas. Destruyanse, gracias, gracias por las moscas, no me hacen nada las moscas ya. Ya que hay una roca con cruz de una vela explota. Pop, Gracias. Ahí está Y dos arañas malas Vaya porquería Aquí ya es mamá De verdad Con esta porquería de equipo Que llevo Se nota que voy a morir Aquí Se nota que voy a morir Por mucho Se nota que voy a morir Entonces posiblemente esté perdido. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? A ver. No. No pienso sacrificar vidas. Ah, shit. So, recuperé vida. Tengo tres elementos de regeneración. Es algo bueno. Tengo una cosa que lanza las moscas y hago una, un daño de porquería. Hago dos barras de daño. Así que digamos que posiblemente esté muerto. Pero bueno, vale la pena intentarlo. A ver, esta cosa la tengo que matar Y vamos a ver qué hay aquí una, una, ya, una ya Pero bueno Se la voy a dar todas porque soy buena persona Adiós Y ahora lo voy a explotar Porque no me dio nada Adiós A ver, un guito explota y me dio una pastilla You are wizard, no soy un mago No Al menos me saltó un montón de cosas A ver Aquí tenemos un grande problema. Que estas porquerías giran y me pueden hacer daño. Y dejan un. Espera, esas cosas me pueden hacer mucha ayuda, eh. Me pueden ser de mucha ayuda si es que me las encuentro con poca vida, eh. Si es que me las encuentro con poca vida. También esas me pueden servir mucho. Pero no, no tengo que hacerme daño, sí o sí. A ver. Estoy muy débil de todo. Creo que voy a. Ah sí, pero tengo Tengo tapar de balas Así que a menos de que me hagan da Daño así por ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por físico no me pueden hacer nada Porque yo ya les estoy Haciendo un montón de daño con solamente esto Tengo 10 bombas Una llave con lo que sea A ver, ¿Dónde ¿Dónde hay vida? Aquí tengo corazones Así que puedo entrar aquí Nada, gracias Voy a recurarme Voy a curarme Necesito curarme ahora Porque si no voy a terminar muriendo Y digamos que no es muy bonito Que esté muriendo en esta parte no, no, no, no, no. Las moscas Las moscas me ayudaron Las moscas son poder Lemon party, me lo llevo por ahora Mueran Aparezcan aquí Aparezcan ahí Aparezcan ahí, no, no, no, aparezcan ahí, por favor, no sean culeros, no Bueno, perdí las cosas Ah, mira, me recuperó vida, pero no la necesitaba ahora mismo oh. A ver, muere, en el corazón me puede servir mucho No, me activo el de este, porque porque posiblemente me haga daño Aunque ahora mismo no me están haciendo mucho daño Y tengo mucha vida, pero muy poco daño Muy poco daño A decir verdad, yo preferiría Mucho más el daño Pero bueno, la vida, con la vida Basta, con la Ay, No puede ser, que WTF fuck. Lemon Party, otra vez me lo llevo, ¿por qué no? Me hubiera servido más en el anterior, ¿no? Me hubiera servido mucho más Muere ya Esa porquería no se merecía vivir a ver, tengo una cosa que lanza moscas, con eso me basta. A ver. Ya he dicho muchas veces, a ver. Y realmente creo que voy a morir, ya lo he repetido varias veces, pero bueno. Hay que intentar sobrevivir lo máximo e intentar no morir. Y listo, estas cosas no sé qué hacen, pero creo que son solo relleno. Pero las mato en cinco lágrimas, imagínense mi daño. Ahí está. Muere. Ahí está. ¿Y dónde estará la sala del boss? Creo que hasta ahí abajo. Realmente me odian. Para ponérmela hasta ahí abajo. A ver, dos corazones me pueden servir. Pero tengo once Ah, una cruz. Una cruz. Una cruz. Me la llevo. Gracias. Listo. Tengo más vida. No, no, no, no, no, son muchos, son muchos. Son muchos ataques a la vez. Son muchos ataques a la vez. No. Ay no, no, verga. Ver. Oh, ¡Les explotó! ¡Les explotó! Y me ayudó, no manches. A ver. Toma. No. Ahí está. A ver qué hay aquí. A missing par. No. Adiós. Villa con el poder, y yo no tengo poder, así que. Eh, no. A ver, voy con Lazarus. y creo que sí voy a llegar. Sí voy a llegar. Tengo muy mala suerte, pero creo que sí voy a llegar. Utero 1. Ok, estamos en el. ¿Qué es eso? ¿Qué verga es eso? No. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? muere ya muere ya muere listo oh no puede ser oh y no puede ser subir sí subir velocidad subir velocidad eso es bueno eso es bueno que suba velocidad sí con la velocidad y con la mucha vida puedo sobrevivir con la velocidad y mucha vida puedo sobrevivir y más corazones sí Listo, ya tengo toda la vida completa de nuevo, de alguna forma Pero bueno, logré matar esa cosa, pero no sé cómo, pero lo logré Ahora sí, vamos a por el maldito corazón culero A ver Ay no, esa cosa no la debo disparar cuando está así No le debo disparar Ponte, porquería Porquería ya eh, Porquería ¿Estás bien? Alejo pues. De nada. Ahí está muerto. Tenemos un corazón extraí. Ay no no no no no no no no no no. Ahí está mi cosa rara matándolo. Un héroe un héroe. Ahora solamente matar esta cosa de aquí y al cerebro y listo. Vale la pena entrar sí, cada malito. Uh. No, no, no, no, no, no me lo voy a llevar No me lo voy a llevar de ninguna forma No me lo voy a llevar Porque si no me deja A un corazón Ah, lo mismo, parálisis wizard, no soy un wizard Así que gracias Pero no, ¿qué es eso? Tal vez Y lo llega a lograr, eh Tal vez, uy Tal vez y lo logre Parálisis, ya una vez me paralizo Ya que Un, un jefe. Teóricamente, esto debería. Me quedo aquí. No, no, no, no. <risa> Muere ya. Muere, muere. Ya ni siquiera necesito ponerte las lágrimas para matarte. Tengo una técnica. Ahora estoy medio muerto realmente. Le pongo bomba una vez. Adiós. No vale la pena realmente. Ahí está. Ahora te toca a ti. Que creo que. A Lucky Rock. Uh, uh, esta me sirve un montón. Uh, dinero, mucho dinero. Gracias, pero ahora, ¿dónde lo ocupo? ¿Dónde lo ocupo? Si no hay un centro de donación, me hubiera servido más antes. Me llevo esto. Ya que. Oh, shit. Me hizo doble daño. Me hizo triple daño. Aquí está la sala del boss A ver, esto me puede servir Don't know curry. Cuando la vida te da limones Rerolea Nadie brilla Me está dando cosas, eh Créale a la buena persona Siga el gato El demonio está, sabe dónde? No sé No llores Tú estás lleno de cosas, no No No No me sirve Explota Explota Esto no me sirve Temperador, aquí ya tengo la tarjeta Para irme Pero necesito llenarme De vida, eh, necesito llenarme De vida y esto me puede servir Uh, esto me sirve Mucho, yay Cancer <risa> Ahora tiro Mucho más rápido, ahora ya no tengo Nada de dinero Así que ahora vamos a agarrar esto Y vamos a explotar cada maldita roca Que veamos Uh, explota Pop. Listo, tenemos corazón nuevo Y si me sale el demonio No pienso entrar Tengo uh, Listo A ver, ya tengo la tarjeta Para ir Esto también es bueno, pero creo que Prefiero el cáncer, me voy Corazón Esto no lo había retado antes ¿eh? Esto no lo había retado antes Así que realmente no sé si es muy WTF no. no, me falta un corazón de relleno Me falta un corazón de rellenar Y no es muy bueno este, este contra este boss ¿eh? A ver Cosa rara, pégatele, pégatele, pégatele ¿Por qué no te le pegas? Maldita sea Pégatele, no no te quedes mirando solamente Pégate y A ver Esto listo uy, no, uy, no. Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no, Ay, no. O Espera ¿Para qué me muevo? Si de todos modos Ah, estas cosas me pueden servir mucho Con las cosas que tengo ahí puedo ser invencible Literalmente Necesito que quede una viva Necesito que quede una vida Una viva No, no, ya la maté a la última que quedaba otra vez este ataque Que de hecho me puedo acercar mucho Y hacerle daño con el de este Ay no, no, no, no, no, no, no, no Me agarro el corazón Que lo veo ilógico agarrarlo ahora mismo No No Es el último que queda Uh, ahora va más rápido, eh Ahora va más rápido pero no me puede llegar a hacer daño. Uh, estas cosas, otra vez, estas cosas otra vez. Háganle daño. Háganle daño. Háganle daño. Háganle daño. Recupérame. Gracias. Necesito que esta cosa que tengo aquí atrás. Necesito que lo ataque. Esta pelea está durando mucho. ¡Ahí está muerto! ¡Sí! ¡Lo logré! Bueno, vamos a ver la escena final. Vamos a ver la escena final. What? What the fuck? Desbloquea Eden. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Eden, un tokens no tiene nada asegurado. Vamos a ver con este Lazarus. Ya tenemos a corazón de mamá. Ok, bueno, chicos, aquí termina el video. <ríe> Tristemente, no manches, eso fue raro. Porque simplemente no me daban cosas de daño y aún así lo logré. Bueno chicos, aquí termina el video, tristemente ya que en cada video solamente grabaron una parte Y realmente no me esperaba que la partida fuera así Yo pensé que iba a morir sí o sí en el corazón Pero resultó que logré sobrevivir con poco daño Y con objetos de mierda, literalmente Pero bueno, solamente iré mi frase típica Y que se unan al Discord para que puedan ver las notificaciones del Preguntas y Respuestas Y bueno, solamente iré mi frase típica y adiós, Rocket Launcher.